Hola muy buenos a todos, hoy estamos en un nuevo vídeo y bueno hemos venido aquí otra vez a mi sitio preferido, ahí justo enfrente eh, es donde hacía el slackline donde en el anterior vídeo nos tiramos de esa piedra que señalo pero que a lo mejor ni siquiera podéis ver y bueno si miráis aquí atrás, no sé si se verá en la cámara hay una cuerda colgando ¿vale? Eh, esa cuerda está cortada y entonces no te puedes, no te puedes balancear ¿eh? ¿qué es lo que he hecho? pues he comprado una nueva cuerda Vamos a intentar montarla, ¿vale?, y probar. El caso es que, bueno, eh, yo no he traído bañador esta vez, eh, tampoco es que tenga, pero bueno, al menos tenía los leggings que, que bueno, para bañarse es mucho más fácil que se sequen que, que estos pantalones. Entonces, bueno, vamos a montarla más que nada para probar a ver si se puede montar, a ver si hay suerte, y luego ya, si acaso, pues venimos otro día y nos bañamos. A ver qué tal sea la cosa. Uf. La verdad es que llegar hasta aquí ha sido bastante complicado. He tenido que cruzar un poco lo que es el Amazonas Salvático Y luego con el coche también he tenido que pasar por un sitio muy estrechos Ya veremos para salir a ver qué tal se nos da Y espero que bien Pues venga, vamos a montar el columpio Espero acertar con esta porque es la única piedra que, que tengo Vale, que he encontrado La verdad es que los restos eran solo palos Entonces si fallo en esta... O se me va la piedra hacia algún lado. La verdad es que me quedo sin piedra y espero no fallar. <risa> Lo hemos hecho bien, pero es que luego se nos ha ido hacia el lado que le ha dado la gana Entonces, bueno, esta vez voy a intentar disparar más a... más hacia el río Nos hemos quedado sin piedra ¿Qué le vamos a hacer? ¿Dónde están las piedras cuando las necesitas? Es que, ¿sabéis qué pasa? Que la, que la cuerda pesa demasiado, entonces, eh, lanzarla tan alto, la verdad es que es bastante complicado. Me cago al agua, ya verás. Vamos a intentar cambiar de estrategia. Bueno, esto ya, ya es una locura máxima. En realidad con un palo no creo ni que llegue, pero bueno, vamos a intentarlo. ¿Y ahora qué? Se podría decir que la primera fase está medio completada. Hay que conseguir que el palo baje de ahí, que es más complicado. La próxima vez intento traerme un cordón de 20 metros porque la verdad es que la cuerda pesa demasiado, hace demasiado rozamiento, entonces no hay manera de bajarla. Ahí ya ¿eh? Ahora, agua. ¡No te caigas, no te caigas, no te caigas, no te caigas, no te caigas! Y ahora que parecía montado, estoy viendo que esa rama a lo mejor ni me aguanta, ¿sabes? Es que ¿sabéis lo más gracioso? Que cuando esté subido ahí, ¿vale? Y esté balanceándome Lo más gracioso va a ser que me va a caer la rama encima Se va a partir, se va a caer encima Y me va a partir por la mitad, ¿eh? Y eso es lo más gracioso que vais a ver ¡Oh, ¡Qué miedo! <risa> ¡Oye! ¡Oye! ¡No he muerto! no muerto y eso es una, una gran señal eh. Uh. Qué miedo por dios bueno vamos a intentarlo una última vez vale y ya la verdad es que lo voy a dejar por hoy ya mañana si acaso pues ya me traigo bueno lo que es el bañador más o menos y ya probamos el columpio de verdad aunque me da una desconfianza de la leche pero bueno se mueve la rama, la jodida Bueno por ahora la cosa parece que, que aguanta así que no hay demasiada queja lo que pasa es que bueno la verdad es que me da bastante bastante miedo eh, ya veremos a ver qué tal la montamos mañana porque la verdad es que no quiero dejar aquí la cuerda puesta porque seguro que si dejo la cuerda puesta termina cortada o yo qué sé. La otra, por ejemplo, está, está rota, así que mejor no dejarla aquí. Y ya veremos a ver mañana cómo la montamos, porque he visto que detrás hay un árbol, ¿vale? En el que a lo mejor me puedo incluso subir e intentar montar la cuerda desde allí. Y ya mañana pues intentamos, <ríe> intentamos montarla, intentamos hacer el columpio y ya saltamos al agua desde, desde la cuerda. A ver qué tal sale. Bueno, pues nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Venga, hasta luego. Pues ya estaría por hoy Perfecto